Buenas tardes, Rosemarie Tapia con mi recomendación de lectura. Recuerden que yo tengo en mi canal de YouTube un segmento que leer, recomendación de lectura. Esta vez les voy a recomendar un poemario, Panamá bajo la lluvia, de Melitón Robles Esquina. La poesía de Melitón me cautivó desde su primer poemario. Él se preparó antes de escribir con seminarios y tutoriales con uno de los mejores poetas de Panamá, Salvador Medina Barahona. Eso unado al talento de Melitón ha sido clave de su éxito. Hablemos de su poemario más reciente, Panamá bajo la lluvia. Temas variados, lo mírico, la nostalgia, el tema social, el ecológico, y esta vez el poeta hace una mirada introspectiva y nos cuenta sus sentimientos, es testigo de sus emociones. En el tema social me llamó la atención la dignidad del indigente cuando le pregunta si ha comido y responde, hoy toca ayuno. La poesía desde la miseria prueba al buen poeta. Ese poema evocó en mí emociones fuertes, profundas. Esa persona no tiene nada, lo ha perdido todo, pero aún en esas circunstancias conserva su dignidad. Por otra parte me sentí identificada con el poema Temporada de Casa. Salí a cazar dragones en la noche. Y encontré algunos compañeros escupiendo fuego bajo mis pies. Por eso cargo mocasines de hielo contra las serpientes. Por eso no me derriban aún mis enemigos. Algunos se retuercen como lombrices. Algunos se paralizan con mi frío sobre su cuello. Momias disecadas. Esta es la recomendación de Rosmarie Tapia, Panamá bajo la lluvia, del poeta Melitón Robles Esquina. Gracias.